Hola amigos, en el presente video tutorial vamos a estar viendo una introducción al lenguaje de programación PHP el mismo es utilizado para crear sitios web dinámicos para lo mismo estamos utilizando un kit de desarrollo web la cual integra una serie de herramientas como lo son eh, PHP, MySQL, entre otras, todas esas esa, son herramientas de desarrollo web la cual la web son contenidos de hipertexto que están hechos básicamente en los siguientes tres lenguajes HTML como lenguaje principal eh, CSS que es el que se encarga de darle estilo a la presentación y jQuery que es con quien le damos dinamismo e interactividad a, la, a, las, a los sitios o las páginas la estructura básica de una página HTML5 es esta, la cual en su primer contenido tiene el header, luego el menú o barra de navegación, luego, y luego los, de, los demás contenidos. Visto esto, vamos a pasar ya a la demostración de cómo podemos crear una primera página web. Esta es la sintaxis básica en PHP. La guardamos con una extensión .php y luego la podemos visualizar en un navegador ese es el resultado de este código y en esta carpeta es que tenemos almacenada toda la codificación o programación, esta, tenemos acá otra página un poco más acabada con más contenido ya elaborada en html5 la cual nos da un resultado como este, de modo pues que si podemos observar, esta página es ya mucho más acabada, contiene una hoja de estilos CSS para darle esta apariencia. Eh, básicamente, eso es la, lo que podemos lograr con el lenguaje de programación PHP. Eh, aquí tenemos el entorno de trabajo del kit de desarrollo SAN, en el cual, dentro de la carpeta htdoc, es donde debemos almacenar todo el contenido para que se pueda ejecutar el código PHP, y obtener estos resultados que hayamos visto. Recapitulando, las herramientas web utilizadas en este video educativo ha sido PHP como un lenguaje de programación en el, el cual nos permite crear sitios web dinámicos. Ha sido todo por este video introductorio. Eh, Valentín Sánchez estuvo con ustedes. Gracias.